Ustedes saben que este gobierno, una de las cosas que le sirvió de base para que la gente se entusiasmara un chin, fue eh, los niveles de corrupción de los partidos pasados, llámese PLD, que fue el último realmente que se chapeó 20 años, si dura 40 se roba el país entero, hoy estuviéramos nosotros en la luna porque si con 40 se, se llama la mitad, imagínense ustedes, pero estoy preocupado porque veo que lo que motivó a que el pueblo se inclinara a la botadera un poco, es el adjunto de la justicia. Ahora resulta que en la justicia se están matando los jueces. Allá hay una competencia humana que, de jueces que esa Rosalba Ramos, era una fiscal colocada por Jean Alan Rodríguez y ahí está la matatana, la mira Germán, que parece que no se can, muy simpático. Y también está la otra matatanita de Santiago, que media así, media, media eh, altanarita, media que yo soy la super, la tremenda la Jenny Berenice, entonces uh, se está dando el caso de que si no se ponen de acuerdo lo que tienen que ver con justicia se le van a colar los corruptos se le van a ir entre las manos al menos que no sea un proyecto organizado de poner a pelear a todos los jueces para que ellos se vayan es como cuando tú vas a entrar a una finca hay varios perros Tú corre, corre, coge carne envenenada y comienza a repartirla eh, a los perros y los perros te van a dejar entrar fácilmente a la finca. Yo creo que si no se ponen con mucha coherencia los jueces y fiscales a nivel nacional, esto va a ser buchipluma pluma nomás. Eso va a pasar así, así de sencillo. Mire, hay un tema que quiero tratarlo con delicadeza. Voy, me voy a poner tal cual como soy, voy a poner serio. No había visto yo este título, cuando veo que hay una intención, una intención de agrupar a toda la inteligencia militar, que tienen todas las instituciones, que yo realmente desconozco la historia de estos organismos de inteligencia que contienen la Guardia, la Marina, la Policía y cada uno tiene su nombre. Por ejemplo, los, act los actuales organismos, la ADO, de la Fuerza Aérea Dominicana, la G2 del Ejército eh, de la República Dominicana, la más conocida por mí es la J2 de la Defensa, el M2 de que esta vaina, de la RD de la Armada de la República Dominicana, y serán transferidas a la nueva de Enem. esos movimientos que ustedes ven ahí eh, se tratan de cabeza esos son grupos ya que se han hecho fortalecidos esos grupos en época de Trujillo cuando existía el CIN mayor, mas, mayormente se le tenían como caliese Organismo de caliesaje. Todos esos organismos que ustedes ven ahí tienen un matiz político porque tienen conexiones con el Estado. Y esta última que quieren agrupar a toda esa pendejada que lo que hacen es gastarse más dinero y tener más corrupto y hasta se atreven a hacer cosas que no son normales, ese asunto de J, J2, G2, A3, M2 y al final la policía política militar que es el DNI, ¿quiénes nombran al DNI? Los diputados, los senadores, los ministros, los lambones del PRM son los que nombran quién va a ser jefe del DNI. Yo recuerdo que varios gentes civiles fueron jefes del DNI. Yo recuerdo a mi amigo Luis Rosario, que llegó a ser jefe del DNI, que es una parte civil, militar, militar no dejan de ser calieses, no dejan de tener una estructura parecida a la CIA y yo me pregunto, ¿para qué diablo necesita Luis Abinader toda esta entelequia para gastar presupuesto, para tener un control, un caliesaje sobre qué? Na, para nadie es un secreto, que los militares no andan a gusto. Hoy no se produce un golpe de Estado porque le tienen miedo al COVID. O sea, que el grupo que vaya a coger el gobierno le va a tocar un viaje peligroso, que es el COVID. Entonces, yo realmente me gustaría un especialista que me diga cuál es la idea de concentrar en el DNI, en la policía política militar, la policía que la nombran los políticos y hacen papel de caliesaje de, de chismoso y hasta se ha dado el caso, óiganlo bien, no digo que sea en este periodo, que alguna de esas instituciones hasta la ponen como encargada de eliminar gente, matar gente, hay instituciones de eso, la G2, la G3, la G4, la G5, la G8, que muchas veces eliminan gente. Le voy a contar una anécdota muy atrevida, una anécdota muy atrevida le voy a contar. Cuando yo estaba mucho más joven, eh, estaba militaba en el MPD, y en el MPD militaba un amigo que llegó a conducirme el carrito mío. Yo tenía un carrito que la idea era, el papel de ese carrito era ponerlo a conchar a nagua para cuando yo me fuera a la capital, usarlo en la capital, medio conchando y usándolo para mí. Y por eso compré un Daxon 121. Mientras eso sucedía, busqué a un compañero del MPD llamado Isidio Isidro Suárez. Isidro Suárez fue mi chofer hasta que se prestó, en un momento dado, dejarse utilizar por la malorganizada izquierda la que ha hecho daño a la idea socialista y a quien le ha hecho daño a la brillante idea de un socialismo dominicano. A esa izquierda eh, usaban en varias ocasiones el carrito mío a través de Isidro, que era parte del MPD, inclusive hubo una época en que mi carrito, lo agarraron lleno de armas, yo desconocí el asunto de las armas.